Porque yo te quiero, yo mi si corazón Solo bailar, mucho se así verás cupón, y, con. mañana, tú conmigo Solo bailar, mucho se así verás tú conmigo Amor, vuelve oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh hoy Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve ya por vuelve mi amor, vuelve mi amor.